Hola chicos, ¿cómo están? Este, Bueno, en este video les voy a enseñar cómo cortar el tupetito de esta manera. Yo le llamo el tupete europeo porque he visto muchas chavas de Europa y París usarlo de esta manera. Este, en Pinterest y fotos en Instagram, no sé, pero un look que me encanta muchísimo este contas una coleta este y tienes este tipo de tupes, es súper bonito de lado y bueno este es muy fácil de hacer de cortárselo ustedes mismos pero si les da poquito miedo díganle a alguien que les ayude este bueno así que vamos a comenzar bueno primero vamos a empezar agarrando un cachito y cortando de ah no se crean Primeramente lo que vas a hacer es dividir tu cabello en dos y luego vas a hacer un triángulo enfrente de tu cabeza dependiendo qué tan alto quieras el tu pelo. Puedes hacer más cerca de la frente o más lejitos y eso fue lo que yo hice. Vas a cepillar muy bien de que no haya nudos asegurándote que tengas esta B. Ahora vas a dividir un cachito de cabello de la parte de mero enfrente, como pueden ver aquí. Asegúrate de que esté muy derechito, vas a cepillar y después vamos a cortar al nivel, bueno, entre la nariz y el labio. Y vamos a cortar ahí. Bueno, creo que aquí corté en el mero labio porque se va a levantar el cabello porque lo estoy medio estirando, pero queda al nivel de la nariz y los labios. ¡Oh, my goodness! Y después vas a agarrar otro cachito de los dos lados y vas a formar una V. Vas a cepillar nuevamente muy bien de que no haya ningún nudito pero este cachito lo vas a cortar abajito de la barbilla como pueden ver aquí muy cuidadosamente que no se les vaya este a ir de más y háganlo despacito Este, yo aquí nomás planché el cabello, nomás para que me asegurara de que quedara más derechito. Les recomiendo que se alacen el cabello antes de cortarlo. Y por último vas a agarrar el resto del tupé. Vas a cepiarlo nuevamente bien y este lo vas a cortar como la mitad del cuello más o menos. Les recomiendo que hagan este corte en cabello seco, no mojado, porque con lo mojado se les va a alargar el cabello. Y ya seco, pues más o menos ustedes pueden ver este, cómo va a quedar aseado y el largo. Y no se van a tener que preocupar de que quedó muy chiquito al final. Así que córtenlo en seco. Listo, ya hicimos ese corte. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Ahora vas a dividir tu cabello por la mitad. Vamos a empezar con este lado primero. Vas a peinar hacia enfrente. Y aquí vas a cortar en diagonal. Y nuevamente vamos a peinar. Ahora lo vamos, vamos a hacer el cabello un poquito más al lado contrario. Y cortar en diagonal para que nos quede un, este, un... ¿Cómo explicarles? Para que quede un poquito mejor el tupete. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Vamos a cortar en diagonal, cepillar. Moverlo poquito hacia el otro lado de tu cabeza. Y cortar nuevamente en diagonal. Y listo, ya terminamos de cortar el tupe Ahora lo siguiente que vas a hacer es agarrar estos cachitos que tienes aquí al lado. Este, Yo agarré de más, pero ustedes pueden agarrar este menos si ustedes quieren. Este, e igual vas a hacer un corte en diagonal. Y vas a hacer lo mismo por el otro lado. Agarrar esos pelitos sueltos de al lado. Coge un pedazo del tupé que acabas de cortar, nomás para saber el largo, y cortar, adivinen, en diagonal. Acuérdense si necesitan ayuda de alguien o si, se les, o si les da miedo preguntarle a una amiga o a su mamá que les haga el favor de cortar su cabellito pero es muy fácil así que no se me vayan a asustar y ahora solamente pues voy aquí peinarlo voy a agarrar un pedacito de tupé de enfrente y con estas cosas ¿cómo se llaman eh, un roller voy a enchinar mi cabello aquí a los lados Puedes usar unos más chiquitos si tú quieres para los lados, pero yo nomás tenía estos, así que decidí usar estos. Vas a pasarlo con la secadora unos segunditos y... Este, Y ya cuando lo sueltes lo único que queda es acomodarlo para que sea bonito. Y por fin este, voy a agregar poquitas. Este, es un eh, aceitito especial para mantener el frizz y darle brillo al cabello. Y ya finalmente lo único que queda es hacerte un peinado bonito A mí el que más me gusta es un chonguito o una trencita así de lado El tupe se ve divino, divino Este con unos chinos Este look se vería excelente, súper sexy Vean lo bonito que se ve de lado. este Me encanta mucho, mucho. este Y aparte hace que te veas como que mayor. ese Si se quieren ver un poquito mayor. Siento que este look es perfecto. Y lo que más me gusta de este tupé es de que si ya te enfadó tener el tupé. O de plano si estás teniendo un día es espantoso y no se acomoda. Es muy fácil este hacértelo de lado o... Como que hacerlo así Y ya parece que no tienes tu pe O no sé, te puedes hacer cualquier peinadito Y va a ser súper sencillo eh, esconder de que tienes tu peinado. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este No se les olvide suscribirse y darle like si les gusta este tipo de videos de cabello de peinado. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir todos los videos porque luego se pierden en este mundo de YouTube y jamás, jamás van a ver mis videos. Oh, y no se les olvide ver estos otros videitos de aquí Están muy muy padres este, Los quiero mucho y nos vemos en la próxima